No. Dios, apareció el río del mar. ¿Cómo es, Lupi? Mira hacia arriba, Lupi. Esto es real. ¿Qué haces? <ríe> el contante Una se llevó a la otra no. Ahí va, ahí va Me pegaste Con el anillo ¿Vos? No, No, no. Me voy acá y vos, hija, de está estresada. Hoy no puedo salir, no puedo salir de la cama. El día de hoy, mi cuerpo no me da para salir. Quisiera ser el aire, que escapa de tu risa. Uh-huh. <laughs> ¡Chicas! Es que sin ti No sé vivir Se me va la aire Si no estás aquí No hay un lugar Puedes si tú Uno tiene día libre, no, no quiere escuchar las canciones de Soy Luna y justo la pata. Pata, siempre se amar. Y no me trajeron tasa.